No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? apa ana u tin dorara masewa skutin diguto raramano kuti litwa guni bantu ra wa watu nonge tukumbira ondoewo kuti tivano mto kaka na na wani choko ro yembe kuteka cheku ichka jinoko na kuvadana kano kwenye kama guru angono undura wuguwapi wamatumbo name sorry wukuwa dae kana tirisau tivano mnyavashi kumbira njozo ndakawa taratika damasha yao peta inumi yagusokumbi Oh, I like the